Sacan a la Tora del canal 45, señores. ¿Eh? La popular y problemática, la Tora, la sacan del aire. La administración de Teleradio América, Canal 45, anunció la suspensión definitiva del programa al día. Del, de la comentarista Claudia Pérez, conocida mejor como la Actora tras supuestamente denigrar, ultrajar e incriminar sin pruebas a políticos y otras personalidades. Lo que a mí me da con esta señora es que cuando ella estaba en su gobierno, ella no atacaba a nadie, porque ella era del PLD, entonces, ahora ella quiere hablar, incriminar personas que están empezando a hacer su trabajo en el gobierno. ¿Eh? Se recuerda que en pasadas ocasiones la empresa había sacado del aire a dicho programa por situaciones similares. Que esto no es viejo. Ella viene con ese arrastre de hace varios años. En el 2017, Pérez recibió una sanción de 30 días por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos público y radiofonía, que ya tiene a todo el mundo harto, eh. tras haber hecho uso vulgar del lenguaje, pro, profiriendo palabras y expresiones groseras y discriminatorias, impropias para el uso público y más aún hechas a través de un medio de comunicación. La Tora, cuando estaba defendiendo su botella y toda su familia, Defendía a muerte el pasado gobierno y no atacaba a sus amigos, sus compañeros que estaban haciendo y deshaciendo de este, de este país. ¿Eh? Ahora, a ver si es chicle que matica a la chiva. ¿Eh? ¿Eh? Ante la situación, la hija. Póngame la Tora en grande, hágame el favor. Póngame la en grande, que la conozca el que no la conoce. Que aquí mi hermano Gasol no la conocía. A la Tora. Póngame la ella Está elegante, bonita, para que la gente la recuerde. Que la ponga en grande, la Tora. Que el nombre, ella, ella lo hacía muy eficaz, la Tora. Ante la situación, la hija de Pérez. Ingrid Jorge ha anunciado que demandará al medio por sacarla del canal. La hija, porque se defienden ambas, que también era parte de una botella, dice que va a demandar al canal. Pero yo pienso que es un programa pago, ¿verdad? Tiene derecho a hacer lo que quiere el canal, pienso yo. Como lo loco. Por eso es que usted va a hacer uso del micrófono. Tiene que hacerlo para hacer el bien. Informar. No para usted acusar personas sin tener la prueba. Eso es muy delicado. Usted no puede señalar a nadie. ¿Eh? Eso es muy delicado. Y hablar lo que no es también. Usted tiene que tener veracidad. Estar seguro de lo que está pasando, esta, esta dama en esos años que ella estuvo de gloria, tenía un ego que eso era, que más nadie hablara, nada más ella, y ahora fue suspendida, eso deja mucho de qué hablar, porque si usted va a acusar a un político, a un político no a quien sea, Usted debe medirse, usted debe tener una prueba para usted llevar, vea, esta es la prueba que dice que fulano es fulano. Usted no puede venir aquí a estar hablando caballá, delante de una cámara, de un micrófono. Eso no es así, porque hay leyes que cuidan a la persona. Porque usted no se hace una ley, no quiere decir que no exista. ¿Eh? ¡Qué fuego! ¡Qué ¿eh? Villalona! Porque usted Usted no entienda una ley o no la conozca, no es que no existe. Es que usted tiene que orientarse para usted hablar en un medio de comunicación. Porque usted lo está viendo. Sea poco, sea mucho, siempre hay alguien, hay que lo está viendo usted. Y eso va a ser cuidadoso. La, la tora se caracterizó por eso. Por estar hablando del otro. Mira, mira cómo va la cosa. Y se menea mucho el bote de caldo también. Se menea mucho y comienza a hablar la hija también. Tienen problemas. Suerte para la tora, que Dios la acompañe. Si sí. Sí, no, ¿y que va a demandar? Dijo la hija. Va a demandar, dijo. La hija de la tora. Entonces, si es hija de la tora, es la torita. La torita, dijo que va. Ingrid Jorge, es la tora. Entonces, la hija, la torita. Ok, va. Sí, que ha tenido su, su cosita, su colita, la torita. Sí, sí, sí, diferente. Sí. Comprueba, está hablando, sí, lo sacaron como quiera. Comprueba. Señores, vamos a dar una pausa, retornamos con más información aquí en Los Osobrosos. I don't know